Que esas cosas no me pasan cuando <risa> suele pasar, muchachos. Hay que para que caigan. ¿Dónde ¿No ha pasado? Cuando se le pone la pantalla negra. En el mapa. Para, sí me de todo con este puto en el mapa, en, en las casas, no se miraba nada. solo personajes. Venga, venga, venga, Alexa. Venga, atrás tuya, estoy, atrás tuya, Alexa. Que mi amor, que mi amor. Falta uno solo, venga, que está por aquí abajo. Está por allá. Bueno, mi vida. ¡Vale, vale! ¡Ven, Están en la casa dos. Arriba, arriba, en el techo, en el techo, en el techo. Sí, pero no ahí no van. No van. Por Porque el del... no una de esas bombas. El Tibara no una, no una de esas bombas. Acá están dos son, dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Ay, marica, con pistolita No, aquí está, me está matando con pistolita Con pistolita y en mi ¿No caja. en mitad ¡Ah, son dos! Pero espérate que son dos. Ya llevo uno menos. Tiene pistolita ese, no, no, no, no, no, no, no Guata, marica, Go, mira, mira, tiene... pistolita Corre que tiene pistolita, no tiene armas. El de abajo. Ya está el toquecito. Ay, se lo puede. Huyó la marica. 40 segundos. Sí, dale tranqui. Ya después fue el baboso. Disparale, mácalo, disparale mácalo. Tíos, tíos, tíos, tíos. Tiene otro, viene otro. Mientras tanto... Mira sí. ahorita, eso me empezó todo. No Van a caer acá o en otra parte. No, ahí mismo, vi por mi caja. En mi caja está ahí atrás, ah, de esa vale. ese es mi caja. Esa es mi caja, esa es, es mi caja. Ah, listo, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Dónde voy a, Oye, ¿dónde voy a caer? Porque le helicópteros en el aire. Campea, campea la caja. ¿Qué? caja me quedé en en el vaso. De el... tu corazón te diga? Campea la caja, <ríe> campea, la... campea la caja, Aleta. campea la voy caja. Voy a caer hasta la nueva visión. Y mierda. Ahí está. ¿El ¿El ¿El está? El... Ahí está. Disparan el, helicóptero? ¿El helicóptero? cuarto. Voy a caer allá con ellos, voy a ir a festejar. Mierda. <risa> se, se viene. ¡Ay! ¡Qué maravillos! ¡Ay! Hay me Ay, hay una nueva pre... Una pregunta. ¿Por qué no me se me quita esa animal en la pantalla? Ah, se buguea, también está bugueado parece eso. Así. No deja abrir la mejor, Marcelo. No me dejas. Ahí no, yo acabo Ay, de bajar. Una no, Caí ¿sabes? muy lejos. Caí muy lejos. Está muy y Estaba de no, man. Córrele, no, Córrele, no, Córrele, gordón. gordón. gordón. Uh -huh. Así, ah, coge. Ay, joder. Sentir que algo me está haciendo... ¡No hay suander! ¡Me muero! <risa> <risa> se escuchó... Lutear ¿Ale, Se lutea con el agua Qué gran susto oh, Alex, vamos arriba a la... Ah, no hay mejora, marica Algo no, re abajo no va Ah, estamos en zona, aquí vamos a ir mi vida, estamos en zona, pero si quieres, vamos en un segundito. Igual, vamos, vamos, que no Ay, para es para eso. Ay, venga, que no es para buena. eso. Bueno, a tenés María. más puntería que yo. Ahorita tenemos mucha. <risa> Ahorita tenemos desventaja con el tema del, del emulador Del luz y el de luz también. Quedas cuando lo tiraron. <risa> so, yo sí, sé, sí, otro pinche emulador. me escribió la cuenta porque el otro era más años. manco que yo. Porque era la pelea de inválidos, o si no, me hubieran matado. Sí. Sí. Uy, pues, maría, pero... Ellos parece que están jugándose <risa> en, El que en me en el que me bajé es en, el, en el aire fue épico. Épico, épico. Arce, lo hubieras grabado, marica. No, pues, no es que dije no, ¿para que voy a grabar? Vamos en la... Están... Están es a 500 metros de aquí. la <risa> Marica, en mi otra cuenta. De de... En mi otra cuenta, marica. ¿Qué? Con, con, con la de QL, tumbo de un solo tiro, pero jugando en Blue Tag, pero porque en Blue Tag, o sea... Ahí tengo el video, ahorita, ahorita, ahorita lo publico y se lo mando por... es que ese mensaje que nunca lo abre, pues, a veces me encanta escribir en internet, paro Parse, un... yo uso, para no mentirte, yo Facebook lo uso para abrir... <risa> para abrir fuegos, <risa> no, <no, no>, no. <risa> para abrir cuentas, no, no. No, no. para evitar re registrarme sí. que me da pereza. Están en email ahora, ahí hay gente, ahí hay gente. Gmail uno lo, lo utiliza para no, eso. Estoy... <risa> y para ver memes, porque después de vez en cuando ponen unas pendejadas. <risa> no, no. Mira, ni siquiera me ha seguido la página, Lelsa. ¿Te tengo...? Co... Sí, ya me meto entonces ah, ya qué va solo a para a ver veces. compra y venta de vehículos animales, de... No, animales al menos a seguir la página y mirar los videos dice te... este marica juega mucho <risa> <risa> spam spam espante defiende me spam spam cómo se dice cómo cómo pronuncias tu nombre tu nick Sua... Suendier Se llama Eder Juan Eder Planilla. Eder Militao Ok, ok Es Brasil, Es Brasileiro Brasileiro, eh, el único Descendientes Venga, venga, venga por... sí, la mejor, qué, qué rico, Anón, bueno, qué rico Ay, bueno, es que no me muestre Ay. Sí. Voy a subir a la torre Como siempre Cuando me quedo quieto un rato cuando vino y estoy muerto, necesito la sniper ¿quién yo? ¡Qué onda! Venga, pues, de la Voy política. a agarrar mi arma, espérense, espérense. Voy a agarrar, a agarrar no tengo arma. ¡Claro! Si no me mata con un pinche cañón. Yo simplemente tengo estas porque suena genial. Me gusta como suena. Hijo de mata clan. ¿Cómo así? Mata clan parse, ¿Pero que son esas putas. Espérame, qu le quito las. <risa> no, que no, pero tengo el cargador ampliado, lo más importante, pero rápido porque Hijo de puta. Grande. No, porque las yo juego de otra manera. están disparando del dones, no sé, pero la cosa es que son los centro primero el sniper sí, le devuelvo su, su... ¿A su... ¿A qué mierda? Espérate que cogió esas. La verga. verga. <risa> Ahí está el otro Ahí está ahora, el... Sí, ahora sí sí se me empezó no... a acabar no, ya, ya, ya, ya ya no me voy a devolver Uso, experto en sniper, el que marca a la persona y el... en eso el... el... se me empezó a acabar ahora No vino carro, Ay gordo, vinieron no. por mí Sube, Ay, ya sube, está. sube güey. Sí, vinieron por mí, de ¿verdad? Sube, sube, sube, sube, sube. Espérate. No los veo, no los veo. Ay, Dale, puta. A la gana. ¡Están la puta! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde están? No los veo. Entonces, vamos a matar esa. ¿Qué tal de muerta no has visto, carajo? Cuida <ríe> mariqueta. Haya, Hijo. ¡Hijo de puta! No, no sacan la pinche escopeta de mierda. Están cambiando ahí, camperos. Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo. Atrás, atrás, atrás, atrás. ¡Uh! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Tuquecito! toquecito, toquecito ¡Ay, qué toquecito! ¡Se no, no! ¡Curate, curate, mejor! ¡No, no, no! ¡Curate, curate, curate! Pero pero no no no pero pero pero, pero, pero. Agarra un carro y vete Simón andate, agarrate el carro y vete porque y Van a intentar cazar Marica, que aquí llega una bulla en... Tengo una hermana y puta que tiene una bulla y con como... un... no, si sí, esta mierda no deja de hacerlo que, que el ventilador ya aparece un no. motor ya El ventilador ya aparece un motor Ese va a a de a sus compañeros Espera, espera, ya, espera sí. muchacho, Ah, espérate, no, parce, es que no nos mataron va, a todos lo bajemos, parce Por bus, espera, por bus se lo matamos ¡Que lo marado. maten! ¡Que lo Au. maten! ¡Que lo maten! Y ya, y ya te lo echaste, y ya te lo echaste ya No es por nada, pero ¡Que lo tienes maten! Tienes 5 segundos, tienes uno a tu atrás izquierda tuyo, Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo a derecha, me ha dicho. Es desgraciado. ay desgraciado. que me puede cubrir, solo voy a ir por mi chiva. Si no, sí, se la han cazado. Eh. Ahí cayó, Pero ahí que cayó. cayó no. Ma ¡Matemoslo, matémoslo. <risa> <risa> muerto, no, muerto, madre. muerto, muerto, muerto el de arriba, muerto el de arriba. Socodro ¡Hijo de puta! Ya me vieron a con la gran puta Es que una puta, Oden ¿Quién puta suena con Oden? Cogió un arma del Piros, pero es que una Oden Ay. Pinche escopeta de mierda, hombre oh, ¡Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto! Igual se le vivió a sus otros compañeros, igual no tiene caso. Atesto ¿Quién juega con escopeta? ¿Quién juega con, con escopeta ustedes? Están rodeados. Ay, marico, me mataron. Eh. No, no. Está arriba, está arriba, está arriba en la caja, está arriba en la caja. Por estar recogiendo los perros del, del, del sniper. Está arriba en la caja, está en la casa. Está rodeado. Está en la casa, dentro de la casa de nuestra mitad Uno solo, es uno solo. Marito, nada más quedan dos. Ah, no, cuál es dos. Buena, perro. Buena, buena. no! Ah, ¡Lo mataste, lo mataste! <ríe>